Pero el, nosotros, como dominicanos, tenemos que vernos en eso. En Puerto Rico, la gran mayoría de las de los, de los las eh, casas destruidas, si ustedes se fijan, Chile tuvo un movimiento telúrico el año pasado de casi 8 puntos y pico. Sin embargo, no tuvo tanta destrucción a nivel estructural como ha tenido este de 6 en Puerto Rico. Y te, eso te dice a ti, que son las estructuras de construcción la diferencia. ¿Sí o no? La, la ¿Eh? única manera, serio, eh. Cuando tú hablas de prevención, la, yo creo que la única acción, la única vía que se puede eh, prevenir o evitar que la, el, el daño sea mayor es, es esa, en esa parte. en la educación. La manera de, de, de las... Control Porque, por ejemplo, fíjate que uno de los países que ha sido... Eh, mayormente afectado por sismo de una magnitud extraordinaria es Japón sí. y diario Japón, no no no déjame decirte que Japón tiembla la tierra diario entonces en Japón diario eh puede usted de ver, verdad en videos y en películas la magnitud de, los, de las edificaciones sí, que hay construidas no, no. la calidad sí. y la, la, el cuidado que se tiene para hacerlo pues es son es es sumamente es es estrictos no se improvisa entonces, en, eh, a veces nosotros vemos en situaciones que es, en las que no hemos visto por ejemplo nosotros envueltos e inmediatamente eh, Iniciamos a cuestionar, ¿verdad? La forma de cómo construimos, la, la, la, el poco cuidado que se tiene, pero también fíjate, y pasa como, lo mismo en Puerto Rico. Aquí, por ejemplo, en Puerto Rico. Eh, no, y eso claro, no, eso no lo vieron. Es un sismo. Se, se hizo, yo vi una fílmica donde todo el mayor daño se dio en, en, en eh, áreas donde se había eh, hecho eh, construcciones improvisadas. Porque la, tradicionalmente las construcciones que son hechas con mayor cuidado, sobre todo en nuestro país, son, fíjate cómo se construyen las iglesias, por ejemplo, uh -huh. las escuelas, los hospitales, porque son... Centro, centro que son de utilizados de, de, de albergue, de acopio, en cualquier catástrofe que pase. No hay que, Víctor, si de se manera, cae una iglesia en hora de clase, de, de, en, de, en una escuela en hora de clase, en un hospital, manera, que siempre hay gente. De manera que esas son de las eh, razones por las que se le tiene mucho mayor cuidado. que, que ser, El cuidado debe ser para todas las construcciones que se hacen. Porque, por ejemplo, en nuestro país, usted ve haciendo edificios, eh, de 4, 5, 6, 10 niveles, cuando tal vez el, el soporte del terreno no te no te aguanta más de tres sí, niveles, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí. Entonces, eso es parte del cuidado que hay que tener para evitar que en eh, catástrofes o situaciones, eh, esos fenómenos naturales que son impredecibles, si llegan, se pueda minimizar, tal vez, eh, teniendo ese cuidado y que lo, las muertes, por ejemplo, y, puedan y, ser... Y mira, en Puerto Rico las muertes fueron... Apenas uno hasta ahora, es el conteo que se lleva, debido a que fue hora, en horas de la noche, la, Pero, la, la, la, el eh, movimiento, si hubiese no sido en horas de clase, estamos, estamos eh, eh, se cayeron varias escuelas. Por eso no estamos nosotros cuestionando, Sergio, porque eh, hay que ah, hacer... Pues yo decir, sí, porque hay que mira, hacer, si tú hay hacer, te fijas, aquí con hacer, tres granitos de agua, yo, se cae en la pared de la escuela. Digo, hay que hacer la diferencia porque eh, Puerto Rico... Eh, Tú sabes que se rige por las normas y las reglas de los Estados Unidos. Pero de Nueva somos latinos. Y son eh, también, son, son no más, porque más estrictos que nosotros de cualquier país. Víctor, nosotros Entonces, los latinos decimos, yo lo sé hacer. Pero eso, es, <risa> ¿Es así? eso de Puerto Rico fue de, de 7 y pico sí. el, el, el sismo Pero mira, Víctor. O sea, un sismo para. no, que Dios nos libre. De no, que no, nosotros nos no impactados Porque ¿eh? yo te estoy comparando un sismo de ocho y pico que tuvo Chile. Y la destrucción fue. Eh. Bueno, es Oye, en la madrugada de, de, de hoy hubo uno en Chile de 4 puntos y pico. Sí, sí, pero que mira lo que pasa. Eh, yo me iba en la educación. Primero todo, porque el tema de las construcciones. Porque en nuestros barrios, en nuestra, en nuestras comunas. Eh, vamos a tirar una pared Se reúnen cuatro muchachos No están haciendo nada eh, se Hacen una, com una comida Y son amigos Y tiran la pared Pero ahí no hay ningún tipo de, de Control de calidad de esa pared O vamos a hacer una habitación Vamos a hacerle una habitación eh, Dos habitaciones a esta casa Ana, a, Vamos a ponerle dos habitaciones más Vienen Y vamos a subirle una arriba Y se reúnen diez gente Y ayudar Y hacen eso O sea No hay cálculo Depresión, No hay cálculo de nada. Esas son las paredes que se cayeron en Puerto Rico. Esas fueron las que se cayeron. Entonces, los simbólogos no pueden prevenir nada. El, el, el, el, el asunto es un asunto... un, un un fenómeno natural que tú no sabes la intensidad ni cómo viene. Exacto. Lo que sí, lo que sí. Pero la educación es lo único que nos puede salvar. Lo que sí predicen los sismólogos es que esas fallas están ahí. Claro. Y que en algún momento vamos, vamos a, a ser impactados de, de alguna y déjeme manera déjeme esa es la única sí. forma de botar la presión de la tierra. Si la tierra no botara ese tipo de presión, explotara. O sea, esos movimientos para botar presión. O sea, es un movimiento natural. ¿Y de qué manera? Y de, pero fíjate bien. En, en, vamos a poner, te voy a poner eh, áreas que son simbológicas. Chile, Japón, una, algunas áreas de Estados Unidos, California, todas esas cosas. Los niños de 3 y 4 años sienten un temblor y simplemente agarran un pito, se lo meten en los bolsillos, se ponen en, una, en área protegida y ahí se quedan hasta que pase el temblor. Los niños, ¿eh? Porque... A ellos se le ha educado para eso. Aquí en República Dominicana no, so, no, no, no le hacen caso ni siquiera a una sirena que va detrás de usted eh, en una carretera pidiendo que le dé el paso. Ni usted se lo da. Yo, mi hija se horrorizó. Un señor que vio una, una, una, una, una ambulancia pi, pi, tocando rápido y ese señor se le plantó medio a medio para que la ambulancia no pasara. Oiga, eso pasa cuando nosotros las advertencias, donde todos no nos respetamos ese tipo de, de, de acciones. Oye, tenemos que comenzar a educarnos, que los sonidos, las advertencias son para eso. Oye, aquí aquí necesitamos educación en cuanto a eso. Aquí se necesitan hacer simulacros en las escuelas, a, todo, a todos los niveles, niños, jóvenes, a todo el mundo. Porque lo necesitamos para que entendamos que las advertencias, que los sonidos, que, la, que las señales eh, se deben respetar. ¿Mm? Mira, se deben respetar. Yo simplemente le dije a mi hija, no, yo espero que el que, el que esté malo en, ese, en esa ambulancia sea la mamá del que está ahí. Mira. Para ver qué serio. se siente. Hablando de educación, en nuestro país, en el día de ayer, martes 7 de enero del año 2020, se, se hizo un llamado por parte del Ministerio de Educación, para que los más de dos millones de estudiantes que tienen nuestras escuelas se reintegraran. Ni un 10%. Según un recorrido que hicieron algunos medios por diferentes escuelas del país, asistió en el día de ayer menos del 50%. Ahora, ese llamado lo hizo el Ministerio de Educación. Pero, por lo menos yo, no vi ni oí el mismo llamado, el mismo interés por parte de los profesores a través de la institución que los alberga a ellos, que es la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Eso me llama la atención porque antes de irse de vacaciones, en la temporada navideña, recuerda que eso causó... Uh -huh. Eh, mucho problema porque la ADP decidió irse antes de lo que tenía previsto el Ministerio de Educación y lo que había programado salir eh, en la temporada navideña. Así como eso causó ese revuelo de que se fue una huelga días antes de irse de vacaciones y ellos determinaron ellos de manera eh, de motu propio que la, irse de vacaciones antes de lo que había programado la el Ministerio de Educación, ese mismo interés, entiendo yo, deben poner la ADP en promover, en incentivar a que los niños, a que los estudiantes regresen a clase. Aquí tenemos, yo entiendo, yo decía ayer que aquí somos tres los responsables de que eso no se dé. ADP, que son los profesores, el Ministerio de Educación, que es quien está obligado a administrar la educación en nuestro país, y nosotros como padres.